Buenos días. Podemos ir pasando, si queréis más personas, al salón. Pues buenos días. estamos, Nos encontramos en el, en el salón del ITD-UPM. Eh, muchas gracias, querida ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, por... Eh, eh, un la agenda. hay un problema con el micro. ¿Hay un problema con el micro? Ah, ah, ah, vale. Supero, ah vale. vale, Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias querida Muy ministra, gracias. por acompañarnos, tener siempre un hueco con tu agenda para visitar la Universidad Politécnica de Madrid. Sabes que estás en casa, te lo hemos dicho muchísimas veces. Y bueno, yo me tengo que retirar, tenía la agenda hasta arriba, pero eh, por supuesto eh, dar la bienvenida, no quería dejar de, de, de recibirte, ministra. Y dejamos el acto en manos de nuestro vicerrector de calidad y eficiencia, que está por algún sitio, del profesor Alberto Garrido y del director del IPDUPM, profesor Carlos Mataix Por lo tanto, pues, pues adelante. Estoy seguro de que, de que va a ser un éxito, como todo lo que se hace aquí en esta casa. Y aprovechando que ha venido la, la ministra, pues desde luego darle las, las gracias por todo lo que se interesa, por lo que hacemos. Muchas gracias, querida ministra. Alberto. pues gracias rector, ministra eh, profesores compañeros el director y eh, este diálogo eh, de que celebramos hoy, el Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático, eh, tiene un especial interés porque la Universidad Politécnica de Madrid, hace exactamente tres años, en su Consejo de Gobierno, eh, aprobó la declaración de la UPM contra, con la acción contra el cambio climático en la antesala de la COP25, que, recordaréis, se celebró en Madrid eh, el, último, el último día de noviembre y los, días, los diez días posteriores de diciembre. La universidad desarrolló un montón de actos, recibió la conferencia de la juventud, recibimos al secretario general de Naciones Unidas, que hizo una intervención para los jóvenes, los 500 jóvenes que acogimos de todo el mundo. Y desde entonces la Universidad Politécnica de Madrid pues, ha hecho muchas cosas. En el ámbito de investigación, 1.040 artículos publicados por autores de la UPM tienen relación directa con el ODS 13, Acción contra el Clima. Es la primera universidad española en patentes en favor o en promoción de la mitigación del cambio climático. 532 asignaturas que ofrecemos en la universidad. Sus profesores, en su guía docente, han explicado que su asignatura tiene relación con el ODS-13, Acción contra el Cambio Climático. Y, evidentemente, todo esto lleva asociado también un esfuerzo de reducción de la huella de carbono, en seis años hemos reducido la huella de carbono en los, en los alcances 1 y 2 de 16.000 toneladas de CO2 equivalente a poco más de 3.000 toneladas de CO2 equivalente y seguimos con el objetivo de ser responsables y contribuir a la lucha contra el cambio climático. Y entonces, rodeando todo esto, abarcando toda esta acción, tenemos el ITD como el centro propio de la universidad que articula... Uh, promueve y realiza una labor horizontal en toda la universidad en favor de todas estas actuaciones de las que he, he elegido las más importantes y sin más querido rector ministra le voy a dar la palabra al director del itd para que conduzca el acto Yo creo que la a partir de... perfecto <risa> No las tenía previstas, pero buenos días a, a todos y a todas y sobre todo primero, rector, disculpa el atraco, porque bueno, creíamos que era muy importante un día como hoy que se celebra el Día de la Lucha contra el Cambio Climático poner en valor lo que se hace en las universidades, poner en valor lo que hacéis en la Universidad Politécnica de Madrid y entonces nos hemos venido y nos hemos... Eh, eh, tu agenda ya estaba llena, pero creíamos que era, que era importante estar hoy, hoy aquí y compartir un, un diálogo en un entorno que es la academia, eh, que es parte de, o uno de los ejes centrales de, de la generación científica de nuestro país. En nuestro país eh, más del 70% del conocimiento se genera precisamente en las universidades, sois eh, una parte fundamental del SECTI y... Eh, después tenemos que dar paso a las soluciones innovadoras que nos ayudan a trasladar ese conocimiento después a, a la sociedad. Pero creíamos que era importante estar en un día como hoy aquí, así que gracias por la oportunidad. Gracias. Buenos días. Es... sí es, es un enorme placer eh, compartir esta, este coloquio que va, va a comenzar ahora. Eh, rector, muchísimas gracias, como, como siempre, por reaccionar tan rápido a, a una petición que te hicimos a través del Ministerio. Eh, ministra, equipo del Ministerio, gracias eh, por elegir el, la, la UPM y el ITD como el lugar para, para celebrar este, este día en el que vamos a hablar de, de la complejidad porque la lucha contra el cambio climático es un desafío complejo y, como tal, pues, exige respuestas también complejas. Lamentablemente no hay atajos. Sabemos lo, la situación eh, enormemente crítica en la que nos enfrentamos como sociedad y sabemos también quienes trabajamos en la universidad que tenemos una enorme responsabilidad para responder a ese desafío. Hay un consenso internacional absoluto eh, sobre la necesidad de que la innovación, la ciencia, el conocimiento eh, se acerquen más a este tipo de problemas. Y se están planteando, y me vais a permitir un minuto, tres cuestiones que creo que tienen que estar en el debate, eh, eh, que en foros como este se abren sobre la ciencia y el cambio climático. El primero, interdisciplinariedad, transdisciplinariedad. La complejidad no se puede abordar desde eh, silos del, o, o cajitas del conocimiento. La profundidad en el conocimiento es fundamental, pero las disciplinas tienen que dialogar. No necesitamos áreas de conocimiento, sino hectáreas de, de conocimiento. Segunda cuestión que es tremendamente difícil, pero también tremendamente importante, hay que ir hacia un modelo de transferencia diferente. No podemos seguir pensando que el conocimiento se genera en un dominio experto de la universidad, de los centros de investigación, y eso se transfiere a la, a la sociedad… En muchas ocasiones da buenos resultados, es cierto, pero para luchar contra el cambio climático hace falta un modelo de transferencia más, más horizontal. Un modelo de transferencia que rompa la brecha que tenemos ahora mismo entre ambición, entre lo que los objetivos de desarrollo sostenible nos plantean, y la acción, la capacidad transformadora que tenemos. Y un tercer y último elemento tiene que ver con la colaboración. El ODS 17. Para luchar contra el cambio climático necesitamos darnos la mano la academia, el sector privado, la sociedad civil, el sector público, porque solamente uniendo fuerzas, conectando lo que hoy está desconectado, desconectando y generando una nueva abundancia orientada hacia el cambio, vamos a poder avanzar a la velocidad que necesitamos. Este centro se diseñó y tuvo el apoyo desde el principio del de, de, ...de toda la universidad para precisamente hacer esas tres cosas. Interdisciplinaridad, aquí tenéis un ejemplo, un máster en el que trabajamos profesores de muchísimos departamentos y además lo hacemos con la Universidad Complutense porque nos faltan conocimientos de las humanidades que se, se, se mezclan con los conocimientos de la tecnología... Segundo, segunda cuestión, en este centro estamos eh, trabajando en modelos de investigación-acción muy comprometidos con una transferencia rápida y con aceptar que el conocimiento útil para el cambio climático no solamente es el que generamos en la universidad, sino que hay mucho conocimiento fuera que necesitamos. Y por último, creo que estamos logrando ser un, un espacio... Eh, confortable y adecuado para producir las colaboraciones multiactor que necesitamos. Ministra, yo creo que la, la universidad pública eh, es, eh, está llamada a cumplir esa función intermediadora o, o mediadora para darnos cita aquí. Eh, gentes que vienen del mundo del conocimiento y de la investigación, pero también, como lo vamos a ver luego en la fila cero, eh, representantes del sector privado, del sector público, y en general, eh, lograr esas colaboraciones transformacionales que tanta falta nos hacen. Muchísimas gracias por, por, por estar de nuevo. Y voy a pasar la palabra a Cristina. El acto va a consistir en un diálogo, un coloquio entre eh, que Cristina Monge y la, la ministra. Cristina, ni te, ni te presento porque todo el mundo te, te conoce. Y cuando, y cuando, terminemos, cuando termine ese, ese coloquio eh, habrá unas intervenciones de unas eh, personas a las que hemos pedido que, que nos traigan aquí también su, su perspectiva y su experiencia. Muchísimas gracias. Bueno, pues eh, muy buenos días. Gracias, profesor Matáis. Gracias, Alberto Garrido, vicerrector Gracias, rector. Y muchísimas gracias, ministra, por venir aquí. Es un gusto tener que encajar agendas en un día como hoy para poder recibirte. Así que gracias. Eh, creo, que, creo que es muy importante que un día como hoy, Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático, eh, una ministra de Ciencia y de Innovación, Acuda a un centro como este, a un centro de tecnología y de innovación, un poco especial, ¿no? Decía el profesor Matáis, yo misma soy ejemplo, eh, yo soy profesora de otras universidades, eh, yo vengo de la ciencia política y de la sociología, y he de, decir, he de decirte, te voy a tutear, ¿vale? Sí, por favor. He de decirte que he encontrado en este centro de investigación un auténtico espacio de transdisciplinaridad para trabajar desde ópticas muy distintas. Eh, para abordar en general los objetivos de desarrollo sostenible y en concreto lo que nos trae hoy aquí, que es esa lucha contra, contra el cambio climático. Por eso me pareció especialmente interesante que decidieras venir hoy en un momento en el que, lo decía, lo decía el vicerrector Garrido muy bien, eh, llevamos mucho tiempo eh, viendo cómo se van sucediendo las noticias acerca de los efectos del cambio climático y de cómo esa crisis climática ya no es un desafío de futuro, es una cuestión, es un reto muy de presente, que tiene una parte de cómo afecta a los ecosistemas, de cómo afecta al planeta, de cómo afecta a la biosfera... Pero tiene otra parte también, que a lo mejor no hemos estudiado todavía todo lo suficiente, de cómo afecta a las personas y a las sociedades, ¿no? con derivas económicas, con derivas sociales, con derivas políticas muy importantes. Por eso esa defensa de la transdisciplinaridad. Y en ese, y en ese ámbito todo lo que tenga que ver con el conocimiento con el disponer de los mejores saberes, no solamente de un saber, sino de muchos saberes, pero de los mejores conocimientos disponibles, yo creo que es absolutamente básico para que podamos afrontar este, este desafío. ¿Cómo entendéis desde el Ministerio eh, que cuál tiene que ser el papel de la ciencia y de la innovación para conseguir hacer las transformaciones que necesitamos? Bueno, pues lo primero, eh, daros a todos las gracias por por estar aquí, por acompañarnos en este diálogo que espero que sea fructífero. Siempre da un poco de pudor estar en una academia y estar hablando de cosas de las que seguro que todos sabéis más. ¿no? Pero bueno, yo, mi papel aquí es el de la política. Yo hace ya 11 años que me dedico a la política y es ver cómo desde la política, desde las decisiones políticas, podemos hacer que el mundo del conocimiento, que el mundo de la ciencia, Alcance al final, gracias a cambios normativos, eh, pues los objetivos que desea la sociedad. Y digo ya que desea la sociedad porque efectivamente, eh, antes se ha comentado la COP25, yo en la COP25 participé como alcaldesa. Uh -huh. En aquel momento yo era alcaldesa eh, creo que luego vamos a hablar del papel de las ciudades. ¿no? Uh -huh. Yo era alcaldesa de una ciudad mediana, de una ciudad de 75.000 habitantes si uno puede decir, ¿y ¿qué puede hacer una ciudad tan pequeñita pues, contra el cambio climático? Y pues llegué a participar de la COP25 porque había proyectos que eran bastante innovadores desde una ciudad pequeñita. Uno, por ejemplo, fue el cambio a LED de, de todo el alumbrado público que es un, uh, es un proyecto de una envergadura económica que no pueden asumir las ciudades, pero encontramos eh, pues, eh, con un modelo de contratación innovador, por el cual al final el, el contratista lo que hacía era cambiar toda la tecnología de la luminaria pública, con eso él se ahorraba uh -huh. el, uh, el dinero para bueno, en, del coste energético del alumbrado público, negociaba con los proveedores, no sé ahora mismo cómo estará, quiero decirte ese, ese contrato ahora mismo con, eh, con el, la subida de la electricidad, no sé cómo le habrá resultado, no uh -huh. estoy al día, pero nosotros teníamos ya un beneficio, un ahorro, una tarifa plana de un 25%, reducíamos el coste, pero reducíamos las emisiones de la ciudad en un setenta y tantos por ciento, de manera que ganábamos todos. Y ese proveedor había hecho eh, por adelantado una inversión que como nosotros como ciudad no teníamos en la tesorería para poderlo hacer. Es una solución innovadora de cómo el mercado, el, una empresa privada y una administración pública podemos avanzar juntos. Y otro de, eh, de los proyectos que presenté también en la COP25 fue eh, un proyecto con Global Omnium, que era la empresa uh -huh. de aguas de, de la ciudad, y Vodafone por el cual eh, se implantó una road band en toda la ciudad y éramos la primera ciudad de toda Europa que de manera integral eh, hacía telelectura de los contadores de agua prácticamente en tiempo real. Pues uh -huh. si antes teníamos una telelectura al día, ahora la podíamos tener una hora, cada hora. Y con eso, ¿qué, con, ¿contra qué luchábamos? Pues contra la fuga de, de agua, contra las pérdidas de agua que se producen en las ciudades porque hay que tener en cuenta que el agua es uno de los grandes eh, eh, valores limitados y si no detectamos bien en qué momento se está perdiendo o dónde se está perdiendo el agua, uh -huh. eh, pues eh, podemos caer en la irresponsabilidad de estar desperdiciando agua. Y pues estos dos proyectos son un ejemplo de cómo las administraciones públicas, a través también de, sobre todo de la colaboración con la iniciativa privada, podemos dar ese salto. Eh, la ciencia se tiene que acercar a las ciudades para la toma de decisiones, se tiene que acercar a, al individuo en sus decisiones individuales. Yo creo que el, la pandemia nos ha servido un poco de, de, de... Yo diría que ahora la ciudadanía es militante de la ciencia. Eh, es verdad que nos estuvimos encerrados en casa, eh, que todos estábamos cara al televisor a ver qué pasaba, uh -huh. que... Y a través del televisor, bueno, a mí mi madre, yo era alcaldesa y mi madre me decía, hija, tienes que limpiarte los pies cuando entres a casa con un, <risa> un felpudo y tienes que cuando vayas a la compra y los guantes y no sé qué. Es decir, cada, cada uno de los resultados científicos que se iban produciendo se nos iba transmitiendo a uh -huh. diario, había un canal de comunicación con el ciudadano y el ciudadano iba aceptando esas soluciones científicas que incluso un día se contradecían con la del día siguiente. Al día siguiente ya no hacían falta guantes, al día siguiente ya no hacía falta lavar... Pero la ciudadanía aceptó que la ciencia necesita sus tiempos, que la ciencia eh, no siempre tiene el consenso necesario para, uh -huh. para crear la evidencia científica, pero en aquel momento de, si me aceptáis el término, de desesperación, no había alternativa, la gente aceptó la ciencia. Yo creo que esa también es una gran ventaja que tenemos en nuestro país, yo cuando he ido a los encuentros con otros países, eh, en los, en los eh, encuentros en, en Bruselas, me he sorprendido porque venimos de un país en el que la ciudadanía eh, en más de un 90% tiene la pauta completa de la vacuna. Pero todavía hay países de la Unión Europea que están por debajo del 30%, del 40%, donde la ciudadanía no ha aceptado la evidencia científica como sí lo ha hecho en este país. ¿Con todo esto qué quiero decir? Con todo esto lo que quiero decir es que estamos en un momento de oportunidad, desde luego, en nuestro país, porque la ciudadanía sí ha aceptado y ha abrazado la ciencia. Entonces, ahora es responsabilidad de las administraciones públicas, por supuesto, eh, adentrarnos en la ecoinnovación, uh -huh. en esa innovación, ese instrumento que pone de acuerdo disciplinas muy distintas, que pone de acuerdo el conocimiento, que pone de acuerdo, en definitiva, a la sociedad y, y, y a las soluciones tecnológicas para avanzar uh -huh. en las soluciones sostenibles de cara al planeta. Pero tenemos esa ventaja de que en este país, a pesar de que todavía hay discursos eh, a la contra, yo creo que la ciudadanía lo que quiere es conocimiento y quiere... Y, y hay crisis, o las crisis se pueden ver como lo que son, que son crisis, y, pero también se pueden ver como oportunidades. Uh -huh. Y me parece que la, tanto la pandemia como la crisis y las derivadas que estamos sufriendo ahora de, de una guerra que nadie se esperaba a las puertas de Europa, se puede aprovechar como una oportunidad para precipitar eh, soluciones que se tenían que tomar igualmente, pero que ahora se están convirtiendo en vitales. Efectivamente el cambio climático y hacerle frente era vital, pero la gente no la palpaba. Cuando yo he escuchado al presidente del gobierno hablar de los incendios de este verano y decir que la crisis eh, climática mata, pues quizás puede sonar eh, una expresión, una afirmación grandilocuente, pero es que las derivadas de la crisis climática han hecho que este verano se haya multiplicado por cuatro las hectáreas quemadas en nuestro país respecto a la media de los últimos 10 años y en cualquiera de esos incendios aparte de la población donde se produce el incendio hay muchos dispositivos de emergencia que están eh, trabajando y en cualquier momento puede costarle la vida a uh -huh. alguna persona en el incendio de Bejís <coughs> todos recordamos que hubo un tren que no recibió la información en el momento adecuado, hay que vivir una emergencia para saber lo que es una emergencia y cómo de un momento a otro los vientos, o sea, te uh -huh. cambia el panorama y de repente se extiende. Total. Yo vivo un incendio también como alcaldesa, un incendio que los bomberos te dicen que hay que reescribir toda la teoría que conocemos sobre los incendios, reescribirla porque fue cuestión de cinco minutos que se quemara en Gandía pues, eh, tres urbanizaciones con más de 100 casas. Era un escenario que estaba contemplado, que nadie deseaba, pero que al final se produjo. Pero gracias a la ciencia teníamos a todas las personas evacuadas, sabíamos que ese escenario se podía producir. Era imparable, pero lo que tenemos que hacer es aportar más ciencia para ver cómo podemos prevenir y controlar esas situaciones en un futuro. En definitiva, eh, creo que estamos en, en un uh, buen momento, a pesar de lo que os decía, hace dos semanas estaba en el Congreso de los Diputados y escuchaba en voz de un partido, que creo que no hace falta que diga cuál es, eh, que para qué estábamos nosotros aquí mm, uh -huh. en la transición energética si esto suponía para el planeta un 0,00, bueno, ellos siempre ponen números de estos que no sabes de dónde salen, mientras China había aumentado las emisiones, entonces, pues bueno, que nos plegáramos a no hacer nada, ¿no? Eh, porque, ¿qué, qué, ¿qué puede contribuir un país como España dentro de la crisis global? Entonces, vamos a negar la crisis, vamos a seguir haciendo lo mismo que hacíamos siempre, uh -huh. lo que no hay que hacer es nunca sucumbir al... al bueno, al catastrofismo, al pensar que no estamos haciendo nada y lo que hay que hacer es animar y crear estos ecosistemas en los que con un relato común y un relato en positivo empoderemos a todos los eslabones del sistema, también al individuo, para saber que es importante que el individuo use este tipo de envases, que el individuo recicle el individuo en, en nuestras casas bajemos el termostato uh -huh. que no es una cuestión de obligación no es una cuestión y que si estas crisis nos precipitan la conciencia y precipitan decisiones normativas y legislaciones en pro del cambio climático pues bienvenidas sean totalmente te escuchaba ministra efectivamente yo creo que eh, en la pandemia eh, hubo un primer momento donde probablemente Fruto de una situación desesperada, ¿no? Como, como la calificabas, eh, costó entender cómo se genera el conocimiento y cómo se produce el conocimiento científico. Y se produjeron las normales contradicciones, el, el caso de los guantes yo creo que es el mejor ejemplo ¿no? que se puede poner, hoy ponte guantes, mañana no te ponga guantes, pero es normal que esto fuera así, y creo que ha sido un ejercicio muy interesante colectivo en este país, de intentar entender todos cómo se produce el conocimiento científico, cosa que probablemente hacía mucha falta, ¿no? porque también nos dimos cuenta de las carencias que, que teníamos. Eh, me acordaba también de la crisis del volcán, de Canarias, es decir, cómo ahí la ciencia y la tecnología de la mano, junto con los servicios de, de alertas, con los servicios sociales, con la estructura social, con las instituciones, consiguieron que lo que podía haber sido una tragedia en términos humanos, no lo fuera. Otra cosa son luego las derivadas económicas y demás. ¿no? Y ahora eh, venimos aquí a abordar el mayor desafío que tiene la humanidad, que es el cambio climático, donde sabemos que la ciencia, la tecnología, el conocimiento, tienen que jugar también ese papel y jugarlo junto con el resto de actores, con el resto de actores sociales, políticos, económicos, mediáticos, muy importante, el cómo conseguimos trasladar eh, esos mensajes, etc. Yo creo que a veces tenemos la, la, el peligro, corremos el riesgo de que estos discursos cursos puedan percibirse como algo muy etéreo sin embargo cuando lo concretas y cuando lo bajas al terreno es cuando ves lo que nos jugamos todo lo que sabemos ya porque sabemos muchísimo tenemos más conocimiento que nunca sobre estos temas todo lo que podemos hacer tenemos mucha tecnología y una frase famosa del profesor Mateis que dice tenemos tecnología por encima de nuestras posibilidades es una provocación pero a mí me gusta recordarla estamos teniendo cada vez también mayor financiación y como bien decías, la voluntad, eh, no solamente política, sino social, la conciencia social, está creciendo en pasos muy, muy importantes. Una forma muy clara de concretar y de aterrizar todo esto es en las ciudades, tú lo comentabas antes. ¿no? Y tenemos esa misión de ciudades, del programa Horizonte Europa, que va a recibir o que está recibiendo ya una inversión importantísima, ...para acelerar precisamente esa transformación y esa innovación. ¿Qué papel puede jugar la ciencia? ¿Qué papel puede jugar la innovación como motor de transformación de las ciudades? Que sabemos que es uno de los grandes eh, elementos cruciales donde se, va, donde se está librando esta batalla. Yo aquí primero me voy a poner la piel de alcaldesa, que, que todavía me cuesta a veces, ¿eh? escucho a alcaldesa y me giro. Eh, porque los alcaldes y las alcaldesas nos rebelamos contra lo que se denominan las competencias. Uh -huh. Porque una cosa son las competencias, la distribución de las competencias, y otra cosa es lo que te incumbe o no, ¿no? Las incumbencias, que llamamos nosotros. Sí. Pues a nosotros nos incumbe todo. Si tú repasas las competencias de una ciudad, nuestra competencia es básicamente que se encienda la luz cuando se hace de noche, eh, tener aceras... Eh, alcantarillado, agua potable y poquitas cosas y poco más. más ¿eh? Incluso en una ciudad como... Yo eh, entré a gobernar en una ciudad eh, que anteriormente estaba gobernada por otro partido político y dejó la ciudad muy arruinada. Y entonces me tuve que someter a un plan de ajuste uh -huh. y en ese plan de ajuste lo que venían a decirte es pues si tú estás arruinada, no dediques ni un euro a algo que no es, sea tu competencia. Entonces ahí nos matan a las ciudades, ¿no? Porque de repente la innovación no es competencia nuestra, la cultura no es competencia nuestra, el deporte no es competencia nuestra, la educación no es competencia nuestra. Y entonces es hasta ilegal, a mí lo que me decían era que era ilegal poner un euro en una escueleta municipal. Entonces eso ya es... Eh, bueno, le pues das las llaves a quien sea y le dices, pues gobierna tú, claro. esto es ingobernable. Con esto lo que quiero es transmitiros es que los alcaldes y las alcaldesas son eh, el espacio más próximo a, a, al ciudadano. Uh -huh. Nosotros nos tropezamos con nuestros vecinos. Claro. A mí venían con la cartilla a mitad de, del mes y me decían, alcaldesa, no me queda dinero en el banco. Tú coges a ese vecino y te lo llevas claro. a, al Departamento de Servicios Sociales a, qué pasa, a ver qué pasa ¿no? y qué podemos uh -huh. hacer. Por lo tanto, la proximidad de un alcalde o una alcaldesa eh, es importantísimo escuchar y empoderar esa proximidad porque, porque es la Administración eh, que tiene piel con piel con lo que está ocurriendo. Bueno, eso aparte de que el 75% de la población, si miramos el mapa de España, y cómo está distribuida la población en España es brutal. Uh -huh. Está distribuida España, es, eh, es muy urbana, está distribuida en, en los núcleos urbanos, 75% de la población vive en los núcleos urbanos y 70% de las emisiones se hace precisamente desde las ciudades. Por tanto, los ciudadanos eh, viven en los espacios que luego, si no hacemos las políticas bien hechas, pues están más contaminados y, en definitiva, pues reciben eh, también el, eh, las consecuencias del cambio climático eh, porque uh -huh. eh, tienen mayor impacto. Por tanto, a las ciudades hay que empoderarlas. Nosotros, Gandía formaba parte de las ciudades de, de, de la, una red del Ministerio de Ciencia e Innovación que se llama la Red de Impulso, que son ciudades de la uh -huh. ciencia y la innovación. Y precisamente esa red lo que hace es intercambiar experiencias, es muy importante aprender una de, ot de otras, y Misión Europa lo que uh -huh. hace es eso. Misión, bueno, yo creo que aquí no hace falta que explique lo que son las misiones, de la profesora Machucato, ni nada de eso. Pues una de las misiones es las ciudades climáticamente eh, descarbonizadas, ¿no? Uh -huh. Y ahí eh, firmaron, me parece que son cinco ciudades españolas, las primeras, las grandes capitales, Madrid, Barcelona, Sevilla, eh, Valencia, y no sé si me dejó alguna... Zaragoza. Zaragoza, no te dejes mi ciudad, ah, que no, me, justamente, me, justamente. me pones en un aprieto. Pues se me había olvidado Zaragoza porque eh, antes hablábamos de que yo hice justamente el, el, el debate de las ciudades, lo moderé yo y no vino a Zaragoza, entonces me, eh, me, había, me había fallado. <risa> me llevo el mensaje. <risa> Pero bueno, más allá de eso... Es importantísimo ¿no? que España y con estas eh, cinco grandes urbes tan importantes estuviera desde el primer momento <coughs> en, en esta misión que luego se ha visto extendida uh -huh. a ciudades de menor tamaño y que en definitiva lo que quieren es, <coughs> primero, han firmado un contrato. Uh -huh. Eso es muy importante, han firmado un contrato, han firmado un compromiso, tienen un plan estratégico, además un plan que han trabajado con el sector privado, con la ciudadanía, con las academias, con la universidad, que es cómo funcionan los planes, claro. para que no se entienda que es una obligación, es decir, no son imposiciones de las ciudades, de los determinados alcaldes ni alcaldesas. Esto es algo que nos eh, preocupa a todos y que lo, que lo queremos llevar todos a cabo. Y además estas ciudades luego van a compartir su experiencia y va a ser un conocimiento compartido que vamos a tener para poder implantar en el resto de, del territorio español. Por uh -huh. tanto, lo primero es poner en valor esta, esta política europea, poner en valor eh, a las ciudades que tomaron el compromiso de hacerlo y que ese conocimiento eh, a través de la red Impulso y de otras redes que se generan entre las ciudades va a ser compartido. ¿no? Y, eh, en definitiva, yo creo que estamos en el buen camino mm. Ahora mismo el, el gobierno de España se enfrenta, el gobierno de España y toda la sociedad, se enfrenta a retos, es que no, no sé si clasificarlos. De, pues de En el último siglo no habíamos tenido una pandemia, en el último siglo sí habíamos tenido guerras, pero Europa nos había enfrentado de manera como proyecto Europa a una guerra a las puertas de Europa. Y es importante saber, y transmitir el mensaje de que lo urgente no está desviando la atención de lo que también es urgente, no voy a decir lo importante, de uh -huh. lo que también es urgente. Quiero poner en valor que esta salida de la crisis se ha dibujado radicalmente distinta a la anterior crisis, la crisis financiera se dibujó bajo la receta de la austeridad y de, um, y de los recortes, uh -huh. se entendió que lo que había que hacer era, mmm, bueno... Mmm, a ahorrar, no sé si ahorrar, bueno, se llamó austericidio, ¿no?, porque es lo que nos ocurrió. Hemos estado 10 años para salir de... Y, y si hablamos de ciencia, desde luego los recortes afectaron a la ciencia. Hoy estamos en un centro público. Más de 10.000 plazas de investigador e investigadoras fueron destruidas en, en aquella época, uh -huh. es, se dice pronto. Y tampoco animaban a la ciencia ni a la innovación de la empresa privada. No había incentivos en este país. Cuando claro. un país no mira hacia el futuro, pues eh, la economía también se retrae. ¿no? Es lo que le acaba de ocurrir al Reino Unido. El Reino Unido acaba de subir todos los impuestos. Lo que está diciendo es que no va a haber inversión, sino que va a haber recaudación. La economía se cae. Europa ha decidido otra salida de la crisis. Estamos movilizando 140.000 millones de euros. Es la mayor eh, movilización de fondos uh -huh. públicos que se ha hecho nunca. Y yo quiero poner en valor que el 30% de los fondos, este país ha decidido movilizarlos para la transición verde. Y el resto eh, está la transición digital, eh, también, por supuesto, en Ciencia e Innovación, donde estamos apoyando todas las políticas. Pero que el 30% esté dedicado a la transición verde para que las soluciones verdes se, se, se, se implanten de manera inmediata, uh -huh. estamos ya prácticamente en el 50% de consumo eh, a través de energías renovables en nuestro país. Uh -huh. El reto es, por supuesto, que esas tecnologías sean cada vez más verdes, porque por ejemplo el hidrógeno verde es verde dependiendo de dónde de de viene. De dónde viene, viene, exacto. Entonces, o sea, de momento muy verde todavía. De no momento eres. todavía Estamos no. Estamos intentando bien, hacer verde. Eso, sí. Ver, sabemos hacia dónde queremos ir, pero tenemos que seguir. Entonces ahí está la ciencia volcada, ¿no? En que las tecnologías renovables sean cada vez más verdes y más uh -huh. renovables. Y también en otro reto importantísimo que es el, el almacenamiento, uh -huh. porque ahora mismo seguro que estamos generando energía que no estamos siendo capaces de utilizar, que no estamos almacenando y por tanto que la estamos desperdiciando. Y ahí es donde estamos el Ministerio de Ciencia e Innovación invirtiendo nuestras capacidades científicas y tecnológicas en ese futuro para que las soluciones sean más... Es fundamental eso, eso que comentas porque... Um, efectivamente, el, los planes Next Generation dicen mínimo un 30% destinados a transición ecológica y dicen otra cosa que a mí todavía me genera mayor esperanza, que es el 100% de las inversiones bajo el principio de no dañar significativamente el medio ambiente. Es decir, el 30% me lo destina a esa transición verde, pero te aseguras que el conjunto de todas las inversiones no van en contra de esa transición verde, lo cual es fundamental. Y a veces en las ciudades, volviendo, aprovechando que tenemos aquí una alcaldesa, que efectivamente se te nota que tienes la piel de la alcaldesa. Eh, en el caso de las ciudades, eh, esto no siempre es fácil de hacer. Hoy he publicado un informe El País que dice que solamente el 13% de las ciudades de más de 50.000 habitantes que por ley de cambio climático están obligadas a incorporar a las zonas de bajas emisiones, solo el 13% parece que tienen ya planes concretos, ¿no? Eh, en algunos casos será un tema de financiación, será un problema de financiación, pero tenemos esos fondos europeos que yo estoy convencida que finalmente acabarán acudiendo eh, en, a solventar este tipo de, de medidas. Eh, en otros casos será un tema m, de decisión, de acabar de concretar las cuestiones. En otros, yo estoy convencida que es un tema de que falta eh, probablemente, o de que hay que mejorar la relación entre el mundo del conocimiento, el mundo de la ciencia y el mundo de la gestión. Eh, en tu persona están las dos almas, ¿eh? tú además vienes de la ciencia, vienes como investigadora, conoces este ecosistema y eh, tu parte de la alcaldesa eh, está muy clara. Eh, ¿Qué puede hacer una, un dispositivo como, como por ejemplo de las misiones de Europa, que comparte conocimiento y yo creo que compartiéndolo crea conocimiento también? ¿no? Eh, ¿Qué puede hacer para poder aunar mejor esas dos almas? El alma de la ciencia, la tecnología, del conocimiento y el alma de la gestión del día a día de una ciudad. Pues yo añadiría que dentro del conflicto o de las dificultades está la percepción de la sociedad de por qué tomamos ciertas decisiones. Uh -huh. Yo creo que a nadie se le escapa y todo el mundo lo sabemos. Cada vez que hablamos de peatonalizar una calle es un drama. Es un drama. Eh, enseguida los hosteleros de esa calle, los comerciantes de esa calle piensan que esa calle va a morir. ¿Y qué pasa después? Después, cuando una calle se ha pe peatonalizado y siempre está llena de vida, claro. la gente ya no se acuerda de que esa calle tenía coches. Exacto. Eh, pero es un momento de, eh, de decisión política. Aquí eh, los políticos tenemos que mm, saber a lo que venimos y, eh, y no todos los políticos somos iguales. Uh -huh. Afortunadamente, viva la pluralidad. <risa> Si los políticos... Ahora mismo estamos metidos en una deriva que... Yo no sé si hoy ha salido una encuesta, pues si no ha salido hoy, salió ayer o mañana, ¿no? O sea, todos los días tenemos una encuesta. Si los políticos estamos sometidos a la presión de la encuesta diaria, de que vas a perder las elecciones, mira, no, nos quedamos aquí parapetaos y no nos movemos. Uh -huh. Y el político también tiene que hacer pedagogía con la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en pandemia... A mí me gustó mucho el papel del gobierno de España. El gobierno de España lo que decía era... Porque, claro, por ejemplo, la hostelería. Eh, les dábamos más espacio en la calle para que se separaran las mesas, pero el gobierno de España te decía, vale, si tú das más espacio para que se paren las mesas, porque tú al final, imagínate, las calles podrían estar llenas de mesas, pero las calles son de la gente. Uh -huh. Eh, es decir espacio público. El espacio público tú lo que estás haciendo es eh, permitir que se haga un uso privativo uh -huh. de un espacio público porque esa mesa, esa consumición la están cobrando como si fuera dentro de un local privado ¿no? uh -huh. Hay restaurantes que tienen más mesas fuera ya que dentro. Entonces esto es un debate muy interesante porque al final todo el mundo cuando queremos ir a hacernos una caña, queremos ir a la mesa uh -huh. y ver qué bien se está y qué... pero cuando queremos pasear nos, nos molestan las mesas y además, que eh, tiene que haber un criterio de proporcionalidad. El gobierno de España dijo, todo lo que aumente, todo el espacio que aumente privativo para mesas, tiene que aumentar también para, para el ciudadano. Eso la única manera que se podía hacer era quitando coches, uh -huh. o quitando plazas de parking, o quitando carriles de circulación. Entonces ahí había una decisión política local que tenías que tomar. Pues bueno, yo te digo que en aquel momento era alcaldesa de Gandía, y peatonalicé calles que era imposible que se hubiesen peatonalizado claro. en otro momento, porque había un interés económico de los hosteleros de poner mesas. Uh -huh. Entonces, lo que tenemos que hacer es alinear intereses, lo que tenemos es que hacer pedagogía y que se entienda que hay un interés general de que eh, reduzcamos el espacio de los coches, que no interesa a ver sí hasta cierto punto, pero tenemos que... Eh, pero tampoco podemos hacer desaparecer el coche, ya está. Tienes que generar espacios de parking, eh, lo que se llaman, bueno, eh, en Barcelona se llaman eh, superilles, en, uh -huh. eh, que son espacios, eh, bueno, que están... Cerra Salamanca es una ciudad que es un ejemplo clarísimo de, de que se puede hacer si, si haces una buena programación urbanística. Entonces, lo que, lo que primero tenemos que hacer es que tenemos que hacer pedagogía con la sociedad, y yo a los alcaldes y a las alcaldesas les digo que sean valientes, y que es rentable socialmente. Y entonces, si es rentable socialmente, debería ser rentable políticamente. Uh -huh. Pero bueno, si no has venido a transformar la sociedad para bien, quédate en casa, tampoco te dediques a la política. Quiero decirte que si todos los días vas a tomar malas decisiones eh, porque crees que así vas a perder las elecciones, uh -huh. pues no te dediques a la política. Es curioso porque, eh, vuelve al tema del conocimiento, Claro, esto no es nuevo, ya hemos peatonalizado muchas calles en España ¿no? y en otros países y ya sabemos lo que ocurre y lo que suele ocurrir, o sea, seguro que hay excepciones, ¿eh? pero vamos, hay papers ya que lo cuentan, lo que ocurre es que incrementa el comercio, los comerciantes están, venden más, eh, hay más comercios, incrementa lógicamente el espacio de paseo, de interacción, incrementa lo que es la calidad de vida de una ciudad, ¿no? Qué poco contamos eso. O sea, tenemos ya evidencia empírica de que efectivamente una peatonalización bien hecha, pues las cosas siempre se pueden hacer bien o mal, ¿no? pero bien hecha, eh, tiene ya elementos objetivos positivos y sin embargo eso nos cuesta mucho contarlo. ¿no? Y yo creo que nos cuesta contarlo por algo que tú decías de, de alinear los intereses y los actores. A mí me parece que es fundamental que en el caso que comentas de la peatonalización de calles, por ejemplo, en comerciantes, vecinos, empresas, por supuesto el ayuntamiento, el resto de administraciones implicadas porque una ciudad, tú lo sabes mejor que nadie, no solamente es el ayuntamiento, hay un montón de capas administrativas. ¿no? Entonces, que alineemos todos esos intereses, eh, yo creo que es una de las claves de, del éxito. Y por eso, eh, me gustaría que empezáramos a dar voz a la fila cero que tenemos aquí, que es un ejemplo eh, intersectorial, lo comentaba el profesor Matés al principio, de cómo desde el se prima, que podamos estar colaborando con el mundo de la empresa, con el mundo de, de lo social, con otros mundos diferentes, precisamente para compartiendo ese conocimiento que decías, crearlo también, ¿no? que es una manera de, de avanzar. Así que te voy a dar la palabra a Roberto. Eh, Roberto Mariscal es el director de innovación de Diverdrola para España, una de las empresas que está en primera línea de las cuestiones de transición ecológica y creíamos que era importante que su voz estuviera aquí. Roberto, cuando quieras. Pues nada, muchas gracias, eh, ministra, por venir a celebrar este día de la lucha contra el cambio climático con todos nosotros. Gracias, Cristina, y sobre todo, muchas gracias también a anfitriones, ¿no? Eh, yo creo que la UPM y en particular el centro del ITD sois pioneros en trabajar en la Alianza eh, estáis demostrando el valor que esto aporta y nos habéis juntado al sector privado, sector público, sec eh, todo lo que es la sociedad civil, eh, estamos trabajando juntos, la pandemia nos aceleró eh, ese trabajo conjunto y de verdad enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Yo creo que muchos temas ya han salido ¿no? en, la, en la conversación. Al final, gracias a la innovación, hemos vivido una reducción tecnológica en el ámbito de la energía y de las energías renovables. Con agua, sol y viento en España podemos generar eh, el 80% de la electricidad, 2030, si seguimos el, el plan inversor en renovables que, que tenemos que hacer. Y yo creo que si nos restringimos al ámbito de las ciudades, eh, tenemos tecnologías que ya están disponibles, eh, el autoconsumo, poder generar electricidad a partir del sol, el autoconsumo compartido, podemos climatizar los edificios eh, utilizando la bomba de calor, la aerotermia, en vez de utilizar las calderas eh, de gas. Tenemos la movilidad eléctrica, hablábamos uh -huh. del uso del coche que se está cambiando, pero es que además esos coches pueden ser eléctricos. Los autobuses, que yo creo que es un ejemplo fantástico en el ámbito de las ciudades de cómo puedes claro. eh, electrificar todo. Y justamente yo creo que el reto, porque la tecnología ya está disponible, el reto es ver cómo eh, encontramos esos modelos de colaboración para que el beneficio de esas tecnologías llegue a todo el mundo, a todos los ciudadanos. Y en ello es en lo que estamos trabajando juntos, que yo creo que sin duda merece muchísimo la pena. Eh, y por eso un poco la, la reflexión sería que si seguimos trabajando en esos marcos eh, que nos permitan encontrar el camino, pues juntos llegaremos más lejos. Así que nada, desde el sector privado con, con muchas ganas de seguir liderando... Y, y de seguir impulsando todo esto para, para que vaya a beneficio de todos. Porque no va solo de lucha contra el cambio climático. Estamos a la vez mejorando la calidad del aire, uh -huh. estamos a la vez aumentando la autonomía energética de España y de Europa, reduciendo el consumo de gas y de combustibles fósiles, que son los que nos están trayendo el problema de crisis y de precios. Hablabas antes de los precios de la electricidad, el problema no ¿sabéis? no está en la electricidad, está en el gas. Y en ese sentido todo lo que nos ayude a aumentar la autonomía energética de España eh, será bueno. Y desde el punto de vista, que no lo hemos dicho, pero también de la competitividad, tanto en, el, en lo que son los ahorros de la factura energética como en lo que, en lo que es la creación de empleo, y creación de empleo de calidad en todos los ámbitos, en las grandes empresas, en las empresas, uh -huh. eh, en las pymes, en las em, pequeñas empresas. Así que nada, vamos a seguir trabajando juntos. Muchas gracias por la invitación y un placer formar parte de esta alianza. Muchas gracias. Pues pasarle el micro efectivamente a María García. Eh, María es la, la directora de Climate Kick en España. Una de las iniciativas yo creo que más potentes, no es porque estés delante, eh, pero más potentes para avanzar en, en, precisamente en la misión de ciudades y todo lo que tiene que ver con las ciudades y la sostenibilidad. María. Muchas gracias. Gracias, ministra, por, por la oportunidad de estar aquí hoy y gracias, como siempre, al ITD, a Carlos, a Julio, a todos los que conforman el ITD, porque además para Climate Kick no es, vamos, no digo nada nuevo, que es casi un compañero de vida, porque Climate Kick como organización europea eh, necesita luego espacios donde poder aterrizar. Y este es uno de ellos y privilegiado. Así que muchas gracias por la oportunidad. Yo efectivamente represento a Climate Key. Climate Key que es, eh, como indican sus siglas, eh, una comunidad de innovación y conocimiento, una Knowledge Innovation Community que bajo el paraguas del la IT, eh, tiene el mandato de la Comisión Europea, de la Unión Europea, de abordar la acción climática a través de la innovación. Entonces, eh, yo creo que Climate Key desde el año 2010, que empezó a ponerse en marcha, tiene un track record importante de cerca de 4.500 startups incubadas, de 1.000 proyectos eh, apoyados, de X toneladas de CO2 equivalente que se han reducido gracias a toda esta acción, Mucho, cerca de 5.000 participantes en sus programas de educación, pero sobre todo, sobre todo lo que yo creo que he ido aprendiendo con el paso de los años es que una urgencia de este tipo, con la escala que tiene, con los plazos que maneja, mmm, no podemos esperar que haciendo lo mismo de siempre uh -huh. lleguemos a donde queremos llegar. Entonces, eh, después de 10 años, Climate Kick, en el año 2019, abordó, además construida junto con sus socios, uno de los cuales es la Universidad Politécnica de Madrid, a través del ITD, construyó una estrategia nueva que se llama Transformation in Time y que está basada precisamente en esa idea de business as usual, no nos lleva, eh, la innovación incremental de un montón de proyectos que son positivos pero que están desconectados y que no sabemos medir hasta qué punto son capaces de transformar el conjunto de sistema con eso no llegamos, pasemos, muchas gracias, a una innovación sistémica que sea capaz de transformar cadenas uh -huh. de valor en su conjunto sistemas ciudades. Y ahí es donde se sitúa Climate Kick, en ese, en ese gap que decía eh, Carlos Matáis antes entre el compromiso y la realidad. ¿no? Entonces, eh, yo creo que las misiones en las que Climate Kick juega un papel yo creo que muy importante por dos cosas fundamentales. Uno, porque la metodología con la que trabaja Climate Kick es la misma eh, que está embebida en la aproximación de las misiones. Y dos, porque Climate Kick está ahora trabajando para tener un papel protagonista para acompañar este desarrollo de las misiones. Entonces, yo pienso que las misiones que tienen mucho que ver con lo que ha contado la ministra sobre el COVID, con este movimiento que hubo de colaboración, de acercamiento de sectores, de, hacer de, de ciencia a los ciudadanos, de los problemas… Eh, del Covid también nació esta idea de misiones claro. que tiene, yo creo que para mí muchos elementos importantes, que seguro que hay aquí personas que los pueden explicar mucho mejor que yo, <risa> pero dos dos fundamentales. Uno, la innovación sistémica, que es eh, lo que acabamos de hablar. Hagamos, seamos capaces de construir carteras de proyectos que aborden un cambio en su conjunto, uh -huh. eh, con todo lo que eso significa, porque eso significa interconectar y significa también un modelo nuevo de financiar cuál es nos saca totalmente a todos de nuestro de nuestra zona de confort. Innovación sistémica en el centro y segundo y para mí fundamental, nuevas maneras de gobernanza y nuevos modelos de colaboración, que hila con lo que decía Carlos al principio. Las misiones son sobre todo sobre todo eso. Nuevos modelos de gobernanza a todos los niveles, es decir, no solo al nivel europeo, pero también al nivel nacional, pero también al regional y, desde luego, al local, que es donde ocurren las cosas y donde están realmente los ciudadanos y donde notan cómo las cosas les afectan y les benefician. Y, además, nuevos modelos de colaboración, que ahora se vienen a llamar estos modelos de, de colaboración profunda, radical, para realmente… Mmm, eh, poder llegar donde queremos llegar. ¿Y todo esto al final cómo se instrumenta? Pues con estas plataformas de colaboración multiactor, creando espacios de colaboración multiactor. Que es realmente el modelo, por ejemplo, con el que trabaja Climate Kick. Climate Kick es una comunidad. Climate Kick son sus socios. Y Kick está construido con administraciones públicas, eh, con sector privado, con la academia, por supuesto, con organizaciones sin ánimo de lucro, hasta 350 socios que trabajan para construir soluciones y productos innovadores y para impulsar esto de, de, de, la, de la innovación sistémica como un servicio. Para poder trabajar así… Para poder trabajar con estas, estos espacios multiactor tenemos la tecnología. Esto de la transformación es posible. La uh -huh. tecnología está disponible. Faltará, llegará, pero llegará a lo que queda. Tiene sentido económico, porque lo tiene. Es bien llevado, bien gestionado, produce beneficios en términos de empleo y de crecimiento económico. ¿Qué nos falta? ¿O, o dónde yo creo que necesitamos todos más respaldo? En esto de los espacios multiactor. Uh -huh. pues todavía es muy complicado, no solo para la Administración. Entonces, el romper esos hilos y crear espacios de colaboración público, público y público-privada, el realmente sentarnos a trabajar juntos, administración, esté gobernada por el partido que esté, administración, administraciones, universidades, empresa privada, realmente es un desafío. Entonces, yo creo que ahí también la administración, toda ella, la local, la regional y también la nacional, y yo creo que muy, con un papel preponderante el ministerio que preside, eh, yo creo que ahí hay un papel fundamental que es el de crear las condiciones para la transformación y el de apoyar, impulsar la creación y el mantenimiento de estos espacios, que no son los protagonistas pero que son absolutamente imprescindibles para que, yo creo que, para que la transformación… Entonces, bueno, aprovechando que está aquí la ministra, pues una llamada que siga desde su ministerio a través de la Secretaría General, como ya lo viene haciendo, para que siga apoyando el desarrollo de esas plataformas que, que yo creo que son que están en el centro de, del cambio del que vamos a protagonizar todos los ciudadanos de aquí a muy poco. Gracias María por alusiones, Pasaré el micro a Julio, el profesor Julio Lumbreras, profesor de esta casa de la Universidad Politécnica de Madrid y además participa en el board de misiones de, de la Unión Europea, entonces es el que más se lo, el que más y mejor se lo sabe. Julio. Bueno, muchas gracias, Cristina. Gracias, ministra, por venir en el Día Internacional del Cambio Climático a la Universidad Pública y a la Universidad Política de Madrid. Y bueno, después de lo que ha dicho María, ya es difícil eh, completar más, pero yo lo, lo que sí quería es, bueno, hemos traído hoy es el Día Internacional del Cambio Climático y yo creo que las peores previsiones se están cumpliendo de la ciencia, ¿no? Y hemos vivido en España eh, las olas de calor del verano y ahora estamos en riadas, vientos de 150 kilómetros por hora que la evidencia científica demuestra que son consecuencia del cambio climático. Entonces, esto no es un problema de nuestros hijos o de nuestros nietos, sino es un problema que ya estamos viviendo. Y como decía el profesor Matex al principio, el problema es que es algo complejo y no se pueden abordar con atajos y requiere soluciones complejas. ¿no? Y el problema es que, como decía María, pues hace falta una innovación sistémica que se dice muy fácil, pero se hace muy difícil. Y yo lo que quiero es ser un poco provocador también porque Muy bien. Eh, quiero aprovechar Muy bien. que la Comisión Europea ha sido valiente porque estamos en un entorno de ciencia y tecnología y en un ministerio de ciencia y por desgracia tendemos a hacer las cosas como las sabemos hacer, que es en silos, en unidades, en departamentos, intentamos trabajar en proyectos piloto que luego nunca se escalan porque no están concebidos de forma sistémica. Y la Comisión Europea ha sido valiente y entre los 100.000 millones de Horizonte Europa ha dedicado 5.000, que solo es un 5% en números redondos, a las misiones. que es otra forma de hacer las cosas. Muy distinta. Y que además hay evidencia científica que dice que eso funciona. Y si pensamos en Apolo, pues la misión Apolo fue capaz de arrastrar como un imán, de tirar de otros sectores y de conseguir generar oportunidades de negocio y nuevos desarrollos en muchos ámbitos energéticos de materiales, de telecomunicaciones, de gestión documental, etc. Entonces, tener una misión, un objetivo común, tira de los otros sectores y arrastra para hacer una transformación sistémica. Y la, el ir a la luna era un reto muy ambicioso, pero un reto tecnológico y relativamente fácil de abordar. El cambio climático es muchísimo más complejo y es un reto social, sociopolítico, económico, muchísimo más difícil. Pero para eso, precisamente, las misiones de ahora no son solo una misión tecnológica, sino son unas misiones sociales y políticas, y la misión dentro de ciencia puede ser capaz de arrastrar ya no solo sectores, digamos áreas de conocimiento, sino la transdisciplinariedad a todos los actores, a la empresa privada, tiene que ser capaz de arrastrar al sector financiero y tiene que ser capaz de arrastrar a la ciudadanía. Y eso no se hace, por desgracia, con los proyectos de y tradicionales, y eso es donde quiero ser provocador. Entonces, aunque solo sea con un 5%, por lo menos gastémonos un 5% en realmente arrastrar a otros sectores, que creo que es un poco la oportunidad de las misiones. Y aterrizándolo en España, pues creo que tenemos una oportunidad enorme, es un reto unificador a través de las ciudades. Tenemos un reto país donde podemos realmente juntar a las ciudades e intentar desde el ámbito local hacer ese proceso de transformación cercano a la ciudadanía. ¿no? Y lo que es maravilloso es que en esa lista de ciudades que no ha dicho Zaragoza porque Zaragoza no firmó ese día. O sea, que firmo, firmó, pero firmó después, firmó después. Firmó después, después. No, después, hombre. No me hagáis quedar mal, que luego esto se ve en todos los sitios sí, sí, y a ver cómo vuelvo yo a casa. Pero bueno, no se me había quedado aclarado. Claro, no, no. no, pero en serio, lo que es interesante es que esas cuatro ciudades que firmaron primero y las cuatro de después, las ocho... Uh -huh. que que conforman esa iniciativa CITIES 2030, que se, ha, que se montó en su momento, pues lo más interesante es que es plural, ¿no? que realmente hay todo el espectro político está representando entre, esas, entre las alcaldías de esas ciudades. ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de un reto como país que podemos, a través de las ciudades, colaborar. Y lo más interesante de ese proceso en España, para mí, está siendo la colaboración entre las ciudades. Que las ciudades no solo están aprendiendo unas de otras, sino que están dejando la competencia porque tendemos a vivir en esa economía de la austeridad donde tenemos que competir por los recursos y ahora estamos en una economía de la abundancia y lo que tenemos que hacer es colaborar y empezar a trabajar juntos. Entonces esas ocho ciudades están desarrollando proyectos juntos, están desarrollando un plan de rehabilitación masiva de viviendas en las ciudades juntos y juntos se dan cuenta que ganan escala son capaces de sobrepasar las barreras mucho más fácilmente, reducen el riesgo financiero y juntos son capaces de hacer esa transformación sistémica y de realmente poner a trabajar a los actores. ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad para el país apoyar ese proceso de transformación urbana y en particular a través de las misiones y en concreto las dos de cambio climático, que para eso estamos hoy en el día, la de ciudades y la de adaptación, poder generar unos espacios distintos y como decía María, el reto es llevarlo a la práctica. Y el reto es financiar y apoyar, soportar tanto económica como políticamente esas, esas estructuras de colaboración. Y en esa colaboración eh, es fundamental que la voz de los jóvenes estén. ¿Mm? que si no, hablamos mucho de intergeneracionalidad, pero eh, luego se nos olvida. Entonces tienen que estar en primera fila. Por eso hemos querido que yo estuviera en primera fila. Eh, Neila Sinur. ¿Sinur? Señor. señor. ¿Algún, no día me aprende, algún día me aprenderé tu apellido, te lo prometo. <risa> algún día lo conseguiré pronunciar bien. Eh, ella es investigadora de esta casa y justamente su trabajo se está centrando también en la misión de ciudades. Por lo tanto, pensamos que, puede, que nos gustaría, eh, Neila, que, que aportaras esa visión de... Desde un punto más joven. Vale, muchas gracias por invitarme y después de estas personas es difícil hablar. Pero bueno, eh, quería aportar un poco mi perspectiva como investigadora eh, trabajando de cerca en la misión de ciudades. Eh, bueno, me presento, soy arquitecta urbanista, eh, me juntaba al ITD hace poco, unos meses. Y bueno, mi rol actualmente consiste en coordinar las aportaciones del ITD al consorcio de Net Zero Cities, que está conformado por más de 30 organizaciones eh, socias a nivel europeo que están apoyando a estas ciudades. Entonces, mi rol consiste en esta coordinación que, por un lado, es escuchar de cerca a estas ciudades, sus necesidades que son muy complejas, diversas y son muchas, son más de 100 ciudades. Y, por otro lado, eh, dar respuesta a estas necesidades a través de servicios tanto de información como de capacitación, formación y, y también de facilitación de diálogos. Entonces, esto como investigadora me está permitiendo desarrollar unas capacidades que van mucho más allá de la, de la investigación técnica en su burbuja cerrada. Estoy desarrollando capacidades súper eh, relacionales, muy humanas. Entonces, estamos trabajando con personas, eh, que al final el cambio se hace eh, con, por y para las personas. Eh, estoy eh, metida en el cambio en tiempo real, en contextos reales, en toda su complejidad, y esto me está aportando una perspectiva muy diferente de la investigación como se hace tradicionalmente. Y esto ha sido posible por mi integración en un equipo como el ITD, que trabaja mucho la parte humana eh, de, la, de la innovación, eh, que al final, eh, bueno, que lo que he dicho, ¿no? que el cambio se hace con las personas y esto lo estamos viviendo en el día a día. Y, y, y quería acabar diciendo, bueno, con mi experiencia, es que... Eh, me estoy dando cuenta de que nadie tiene las respuestas, como tú has dicho, eh, ministra, sobre la pandemia, que todo está cambiando, y yo como he llegado un poco joven en este proceso y me doy cuenta de que nadie sabe nada. Entonces, <risa> entonces eh, pero simplemente acabar diciendo que, que nadie sabe nada, pero estamos eh, creando las respuestas juntas en el día a día, eh, a través de un diálogo constante y esto para mí es un aprendizaje enorme y agradezco la oportunidad de trabajar con este equipo ¡Qué ejercicio de honestidad, Naila! ¡Qué ejercicio <risa> de honestidad, por favor! Ojalá, ojalá eso fuera, fuera más común, ¿verdad? El decir, no, no, si realmente no sabemos no sé si nada, pero casi nada ¿no? o poco, y la cosa es, el reto que tenemos es generar ese conocimiento entre todos para poder avanzar Ministra Para contestar un poquín... Unas reacciones a sí. lo que tú veas bueno, eh, efectivamente yo no he, no he hablado de, de cómo la ciencia y la innovación está creando empleo, pero hay, hay un dato, bueno, yo creo que todos aquí somos conscientes de que ahora mismo estamos en más de 20 millones de empleados en nuestro país, que es una buena noticia, o sea, a pesar de las dos crisis estamos en datos de empleo que nos remontamos no antes de la pandemia, sino antes de la crisis financiera del año 2007, pero quizás lo más interesante para mí de estos datos es que de los más de 700.000 nuevos empleos que se han creado en nuestro país, más de 700.000 nuevas afiliaciones, 200.000 vienen del sector de la I +T, que son los eh, sectores, el primero, el que más ha crecido, es el sector de la informática y las telecomunicaciones uh -huh. y el tercero, el sector de las actividades científicas y técnicas. Hemos pasado de ser un país que expulsaba a sus científicos y a sus innovadores a ser un país que crea eminentemente empleo, más del 25% del nuevo empleo es en ciencia e innovación. Y también otro dato que me, eh, me parece también muy interesante es que ha crecido más el porcentaje de mujeres en estos sectores que de hombres. Por tanto, estamos cambiando algo. Uh -huh. El gobierno tiene detectado que desde que se anunciaron los fondos de recuperación se ha creado economía. Uh -huh. Es decir, estamos... Eh, creando un horizonte de esperanza y de certezas, y eso era básico en nuestro país. Entonces, por ese lado, creo que, y estoy hablando de empleo privado, ¿eh? no de empleo público, aparte de que nosotros estamos haciendo un esfuerzo por reconstruir lo destruido la eh, uh -huh. en la red pública, con tasas de reposición expansivas, que están saliendo ahora las ofertas públicas de empleo, de los dos últimos presupuestos, que son los únicos que ha tenido este gobierno, y de este próximo presupuesto, donde al sector científico e innovador se le sitúa como sector esencial, al mismo nivel en tasa de reposición que los sanitarios, que, que la educación y que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nos hemos convertido en un sector esencial, y yo creo que es importante uh -huh. también decirlo, ¿no? Eh, después, efectivamente, yo no me he ido a, a, a datos concretos de cómo estamos haciendo ahora la I D, pero sí que estamos cambiando. ¿no? Por ejemplo, para el presupuesto del año 2023, nos hemos creado, hemos creado un, uh, un palabro que espero que no sea motivo de mucho meme, pero... Seguro que eh, sí, seguro. y más si lo dices. Claro, no, ya, lo, ya, lo, ya lo dije, pero a ver cómo suena Esperad media mal. hora a tuitear, por favor. Están las misiones y ahora las hemos llamado transmisiones, porque queremos que sean misiones de transferencia. Porque efectivamente eh, España ya había asumido el reto de las misiones, que en definitiva era, eh, era una relación nueva con la iniciativa privada. Antes la iniciativa privada venía al Ministerio de Ciencia, eh, decía oye, tengo una idea, apoyábamos esa idea, pero quizás esa idea después desarrollada no tenía entrada en el mercado, no había una necesidad real en el mercado para, esa, para ese desarrollo tecnológico. Ahora hacemos justo lo contrario, es la sociedad la que dice tenemos esta necesidad y entonces son las empresas, bueno en realidad son eh, consorcios de empresas, tiene que haber al menos cuatro empresas de distintos tamaños, de distintas filiales al menos dos empresas y de distintas comunidades autónomas, de manera que estamos haciendo país y tejiendo nuevas relaciones entre eh, pues, nuevas redes que no existían yo recuerdo haber tenido en mi despacho a una empresa que decía claro, pero es que yo, mi partner es alemán, digo ya, pues tendrás que buscar otro español Muy bien. Eh, porque de alguna manera lo que queremos es generar nuevas redes y empoderar también nuestro país y que las grandes arrastren a las pequeñas y bueno, lo que, lo que denominamos pegamento ahí en el ministerio ¿no? y para sorpresa del Ministerio de Ciencia, sorpresa en positivo, más del 50% del dinero de las misiones de los últimos años han ido a parar a pymes. Uh -huh. Y eso es muy importante saberlo, porque hay una idea de que a las pymes no llegamos con los Next Generation, sí llegamos con los Next Generation. Eso es fundamental, que se subraye bien. Sí, es importante saberlo, y eso ya es, son números. Y eso es porque Iberdrola cierra partners con empresas más pequeñas... Perdón. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Eh, Iberdrola es, es española, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ayudar a, a las empresas multinacionales que también tienen competición entre, o sea, los, eh, los CEOs en España, tienen que competir con su CEO en Francia y con su CEO en Italia. Entonces, lo que hacemos es, eh, nos hemos, hemos decidido, y eso es lo que hemos llamado PERTES, uh -huh. los planes estratégicos de país, que hemos anunciado ya 11, Hemos decidido poner toda la carne en el asador en esos, pues, en las terapias avanzadas. O sea, queremos descubrir nuevas terapias para el cáncer, para la ELA, para... pero además queremos que se fabriquen en España. Uh -huh. Que ahora no se fabrican en España, ahora viene y una empresa norteamericana te compra la patente y acabas tú teniendo que volver a comprarle ese tratamiento y no lo puedes asumir como sistema público y de manera universal. Pues queremos que sea en España. Si hemos sido capaces de fabricar vacuna humana que no éramos capaces antes de la pandemia, ah, claro. si tenemos una empresa que está a punto de tener la aprobación como vacuna COVID en España y seríamos, entraríamos en el podio de los siete países del mundo que ha sido capaz de tener una vacuna COVID, ¿por qué no vamos a fabricar aquí las terapias avanzadas para los cánceres? o para uh -huh. Lo mismo con el PERTE aeroespacial, queremos que el avión de hidrógeno se fabrique en España, se desarrolle y se fabrique en España. Y esta es una guerra eh, que las multinacionales tienen que librar dentro de sus, propias, eh, de, de sus propias empresas, es decir, oye, vamos a hacerlo aquí, en nuestro país, ¿no? para aumentar la huella de, de I +D. Por tanto, nosotros también, la filosofía de las misiones, llevamos unos años haciéndola, hemos cambiado también la manera de dirigirnos y luego cuando habláis sobre lo local, yo vine convencida, yo soy ingeniera de telecomunicación, y yo en mi ayuntamiento a veces era la que más sabía, y yo digo, esto no puede ser, porque es verdad que en nuestro país mmm, se produce la... Bueno, un alcalde puede ser prácticamente analfabeto, se puede presentar a las elecciones no sabiendo nada, y luego tiene una estructura de funcionarios que son los que más saben, porque han entrado precisamente porque cada uno de ellos es el que más sabe en su área, que son los que te asesoran, y tú tomas las decisiones en base a lo que te dicen tus técnicos pues yo descubrí muchas cosas que yo era la que más sabía, porque era ingeniera de teleco, porque no había eh, innovadores, o sea, no estaba esa eh, categoría profesional en las RPTs de los ayuntamientos. Y me inventé una red de agentes de innovación y ahora las 83 ciudades de la ciencia y la innovación tienen un agente de la innovación que hemos sufragado desde el Ministerio de Ciencia para que estén todo el día pensando en innovación, y que sean ese, eh, ese elemento de unión entre los arquitectos, los ingenieros de caminos, los, las distintas disciplinas eh, de cara a la innovación. En definitiva, sí estamos haciendo cosas innovadoras, eh, no solo el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de, tra de, de, de, de Transportes uh -huh. y de Agenda Urbana, lo sabéis que tiene proyectos, los proyectos de Agenda Urbana, el propio Ministerio de Transición Energética... Y luego ya nosotros como ministerio tenemos centros donde están... Bueno, pues ahora mismo vamos a... a tenemos un proyecto internacional, que es el ifmip donde vamos a estudiar en España los materiales para el posible reactor de la energía de fusión, que es la energía que se genera dentro de las estrellas. De momento es ciencia ficción. Pero mejor dicho. lo estamos haciendo <risas> en España. Es decir, Estamos a por todas, a por el horizonte del conocimiento en todo lo que significa la ciencia y la tecnología para las energías renovables y en definitiva para acompañar a, a la sociedad. Y bueno, lo estamos haciendo porque tenemos dinero y porque tenemos el conocimiento de que o avanzamos con soluciones nuevas y avanzamos hacia lo que la ciencia nos está diciendo, que es el futuro. El futuro es renovable, el futuro es sostenible. Si no, no habrá planeta en el que vivir. Directamente no sé quién vivirá en un futuro aquí, pero nosotros ya no. Y, um, y desde luego tenemos una sociedad implicada. Y así que para terminar me gustaría agradeceros, sobre todo, a los que formáis parte también de ese pegamento que sois la sociedad porque sois imprescindibles para, para que avancemos. Pues muchísimas gracias, ministra. Yo creo que estaríamos aquí contigo toda la mañana hablando, pero sabemos que tienes una agenda apretada ¿m? y sería una, de mala educación pedirte más tiempo del que, del que has estado. Así que muchísimas gracias. Yo creo que quedan mensajes claros sobre la mesa. ¿no? Es imperativo de acelerar la transición ecológica de forma clara, de hacerlo desde todos los sectores trabajando conjuntamente, decía el profesor Matáis al principio, transdisciplinaridad, efectivamente. No se trata de que nos contemos lo que hacemos cada uno, sino que se trata de hacer cosas juntos y juntas. ¿no? Eh, eh, teniendo todas las visiones de todos los sectores, de todas las generaciones, que no se nos olvide eso, por supuesto, de, del conjunto de, de la sociedad y hacerlo con el mejor o con los mejores conocimientos disponibles. Y ahí es fundamental que vayamos avanzando en crear esos conocimientos y en crearlos de forma integrada, de forma conjunta, de manera que, que nos ayuden a avanzar, decía María, no podemos seguir haciendo lo mismo si queremos llegar a un sitio diferente. ¿no? Eso que parece tan obvio, sin embargo, luego cuando se trata de aterrizar, pues cuesta mucho hacerlo. Y ahora tenemos esa oportunidad, que comentaba también Julio y comentaba también Roberto, de mmm, dos misiones muy importantes, la misión de ciudades y la misión de adaptación, que pueden ir trabajando de la mano para acelerar esa transición. Por lo tanto, yo creo que es más que sintomático y más que revelador, y es motivo de alegría que una ministra de Ciencia e Innovación, el Día del Medio Ambiente, el Día de Lucha contra el Cambio Climático, perdón, haya venido aquí. Así que muchísimas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias, Diana.